Hola, soy Carmen Vicente del Grupo Escada Cimo 493, eh, tengo 21 años y soy estudiante del Grado en Biotecnología. Creo que es importante que celebremos este Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia pues para eh, reivindicar y visibilizar que la ciencia no es solo cosa de hombres y que han existido siempre pues, mujeres científicas muy importantes como Marie Curie o Margarita Salas.